¡Hola! ¡Hola! Bueno, hoy es el, el martes, ¿no? Hoy es martes, Martes, sí. Martes, sí. Eh, ¿Qué tal va el curso, en, en vuestra opinión? Muy bien. Ya hoy yo creo que ya se conocen más entre ellos y están más cómodos, sí. ya conocen un poquito más la zona, ya, ya entienden un poco más a Ana cuando habla. Sí. <risa> Sí, sí, sí. Entonces, creo que, que bien, sí, bien. Es un grupo majísimo, ¿verdad? Sí, es un grupo sí. muy sí. majo, una vibración muy alta. Cuidado, estaba frágil. Sí. muy bien muy bien son gente que transmiten y transmiten mucho cariño y mucha disposición a trabajar y bueno son fabulosos sí Greg. Greg. Greg. Oh, um, <risa> buena suerte con sus estudios uh, en oficina, chicos. Ha sido un placer. Bien, sí, sí y, y mira, solamente han estado dos días. Sí. Y que, que va a ser aún mejor, ¿no? Para, pues, pues, para el viernes. Vale, entonces vamos a cruzar sin morir. <risa> y nos vemos pronto. Bueno, yo quiero eh, decir que la verdad es que. Este grupo ha sido un grupo muy especial, muy especial. El ambiente, la energía que habéis traído a este curso y muchísimas gracias, la verdad. Muchi ha sido muy bonito para mí. Muy bonito. Ha sido muy especial porque hemos tenido un parón de dos años y habéis sido un grupo muy bonito y ha sido muy, muy interesante muy preciosa tener un grupo tan bonito después de, de tanto tiempo sin, sin grupos, así que habéis sido maravillosos. Sí, maravillosos. es, verdad. Sí, es verdad. Durante toda la semana hemos estado todo el tiempo los profesores comentando qué alegría volver a ver caras conocidas sí. y qué alegría también conocer caras nuevas. ¿no? Habéis sido un grupo absolutamente fantástico. Y de verdad, cada vez que íbamos a la sala de profesores, es que estábamos pues todos diciendo, pero qué contentos estamos con este grupo tan increíble. Así que gracias por ser tan estupendos. Gracias de verdad. Gracias. Muchísimas gracias, chicas, y gracias por eh, estar con nosotros. Y ¿vale? muchas gracias a ti y a los otros profesores. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, chicos. Gracias. Y gracias adiós. por volver. Adiós, adiós. adiós. Hasta luego, adiós. <risa> muchísimas gracias, chicas, sí, por nada. venir y por estar ah, con gracias. nosotros. ¿Vale? Sí, Hasta gracias. luego. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias por estar con nosotros y, y, y por venir aquí a España. a España. Muchas gracias. Vale, hasta Mucho luego. Bien. Adiós. Hasta luego. Muchísimas gracias, Linda. Gracias por estar con nosotros y gracias por la entrevista. Vale. De nada. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, pues muy bien, Steve. Gracias. Nos vemos en octubre también. Sí, gracias, vale. Gordon. Hasta, hasta luego. Adiós. Y vamos a ponernos en fila. Vámonos, que vamos a bailar. Brazos arriba. Sí. brazo izquierdo abajo